Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti con corazón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ya hoy en Conciencia Tech como todos los viernes. De 4 a 5 de la tarde se transmite nuestro programa a través de la página de Conciencia Tech y también a la página, eh, perdón, también en la estación de radio tráfico 109 del de tecnológico de Monterrey en Puebla no hemos podido transmitir en vivo porque no nos hemos podido coordinar por proyectos pero ya están transmitiendo en vivo en la estación y también les mandamos un saludo a nuestro eh, productor Andrés Bernabé y también por otro lado a nuestra compañera Yola Burgos que anda cerrando un montón de proyectos en esta etapa de cierre de su periodo número 2 para los Tech 21 Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues, muy contento igual de retomarla. como tú dices, andamos con varios proyectos, actividades y de repente no podemos conciliar la, la agenda, eh, pero lo importante es estar aquí porque es un espacio para enriquecimiento mutuo. Sí, eh, la verdad es que estamos contentos, hacemos todo lo que se pueda y a veces hasta lo imposible, solamente cuando no podemos cuadrar cosas o algo, pues es cuando no nos vemos por aquí eh, y lo de verdad que es un pesar a veces no, no poder estar en este espacio que es simplemente el compartimiento de cosas, experiencias como la semana pasada, no sé si vieron el programa de eh, prevención del suicidio, muy interesante y hoy vamos a hablar de otro tema que también a mí me parece y que lo, puede ser que por ahí lo hayamos tocado ya muchas veces, o algunas veces en las diferentes temporadas, si tiene que ver con la comunicación asertiva, o la comunicación efectiva, eh, de alguna manera, eh, creo, que en este entorno, eh, es fundamental para los equipos de trabajo, para las relaciones humanas, e inclusive para ti mismo aprender a comunicarte. Sí, sí, eso es me... un, o sea, al final de cuentas pues si con a través del lenguaje eh, le damos sentido a, a nuestro mundo pues entonces es fundamental tener una buena comunicación una comunicación efectiva para eh, pues tener unas relaciones positivas más duraderas sostenibles y relaciones de todo tipo no desde las más cercanas eh, sentimentalmente hablando este amistosas familiares pero también en cuestiones profesionales laborales no cuántas veces surgen distintos problemas, por esta falla, esta, esta es la parte medular, donde eh, si tenemos áreas de oportunidad, pues todo lo demás, aun cuando se haga el mejor esfuerzo posible, pues puede, puede tener distintas rupturas. ¿eh? Sí, definitivamente, fíjate que eh, en este, en este sentido, eh, yo creo que... Eh, todos pensamos de algún momento que nos podemos comunicar bien, pero cuando nos metemos ya en el entorno, en el tema en sí, nos vamos dando cuenta que eh, hay cuestiones que hay que considerar en este punto o en este proceso de comunicación que lo estudian las personas que, que, que se dedican a los medios y a todas estas áreas, lo estudian de alguna manera, pero a lo que me refiero es a lo siguiente Raúl, nosotros siempre estamos interpretando el mundo desde nuestra forma de ver las cosas, pero para nosotros eso a veces es algo objetivo y eso es a lo que, a lo que voy, o sea, estamos tan entrenados a pensar que tenemos la objetividad de las cosas que no nos, podemos, no nos ponemos a ver que otra persona puede tener otra forma de ver las cosas, y creo que esa es la parte, una de las partes medulares de este tema, no sé qué opinas. Es, sí, esta cuestión de la interpretación del mundo a través de, eh, como tú dices, pensamos muchas veces que lo que vemos y la forma en que lo interpretamos es algo objetivo, pero no precisamente, ¿no? Le podemos dar distintas interpretaciones, y desde ahí, ese es el punto fundamental, ¿no? El buscar esta conexión, esta vinculación con las otras personas para llegar a un entendimiento o buscar un entendimiento en común, ¿no? Porque pues lo que para unos puede representar un significado para otros es completamente distinto. Y entonces, eh, al no haber un acuerdo o al yo asumir que lo que yo interpreto también lo interpreta el mundo, pues empiezan desde si sí estas, estas rupturas o estas fallas, ¿no? esta falta de entendimiento, esta falta de comprensión, y puede irse acumulando, acumulando, hasta tener pues distintas, distintos quiebres. ¿no? Entonces, es, es una parte fundamental que, como mencionabas, si bien habrá especialistas o personas que se dedican específicamente a este tema, bueno, es algo que nosotros cotidianamente vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría precisamente, eh, pues, comenzar con una pregunta, David, ¿no? ¿A ti cuántas veces, yo te, yo te preguntaría, ¿no? ¿Cuántas veces te ha tocado que ha, ha habido, eh, pues, estos malos entendidos, ¿no? Entre personas eh, cercanas a ti por un tema de error de comunicación, ¿no? Este, no sé si si te ha tocado algún, alguna experiencia que tú quisieras compartir y que te haya dejado un aprendizaje importante, Sí, por supuesto, eh, pues tú sabes que aquí en la parte de eh, del sentido humano y de la relación humana pues tiene que ver con esta subjetividad y es precisamente alguna situación en particular donde yo estuve involucrado ahí con una charla con, con mi papá acerca de, de algunas situaciones donde yo interpreté algo. Y al final de cuentas no era, no era ese algo que yo interpreté, sino que era otra cosa desde la perspectiva de... Él. Entonces, al darse esa interpretación, pues se dio ahí una situación tensa, ¿verdad? Una situación que estiró la liga por ahí unos... Un, en, en, una, en una particularidad y que a lo mejor pudo ocasionar alguna molestia, ¿no? En este... Eh, un enojo, algo... Que la verdad, pues, a hoy la ves desde otra perspectiva y dices, pues no valía la pena. no Sí, y es que tenemos yo creo que es muy importante tener esta conciencia, eh, como nuestro programa lo, lo indica en su nombre, de lo que vamos a decir continuamente, lo, la forma en que nos vamos a expresar ante otros, porque es algo que no hay vuelta atrás. Una vez que nosotros expresamos una idea, eh, esa idea puede tener un impacto trascendental en, en los otros individuos, incluso marcarles el resto de su vida, ¿no? Dependiendo cuál sea su forma de ver el mundo, precisamente, cuál sea su nivel de autoestima, de, de confianza, de percepción en general, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, habrá quien dice, ¿sabes qué? A mí me pueden decir en mil cosas, y ni me creo lo, lo positivo tanto que me dicen, ni lo negativo, ¿no? Y bueno, hay personas que han desarrollado esto, pero habrá quien no. Entonces. Si nosotros tenemos un gran poder a través del, del lenguaje, pues es una gran responsabilidad, como diría el tío Ben de Spider-Man, el utilizarlo adecuadamente. Y sobre todo si yo voy a estar continuamente hablando o comunicando de manera escrita o eso, pues qué mejor que comunicar para construir un mundo. Para Si nosotros podemos crear el mundo a través del lenguaje, porque es lo que hacemos realmente... Si podemos crear el, nuestro mundo a través del lenguaje, ¿por qué no utilizarlo para crear un mundo más positivo, más constructivo y más enriquecedor pues para ti y para los demás? Ahora, dentro de, este, de esta parte de comunicación como tal, si sí es bien importante empezar a desarrollar una habilidad o una competencia de escucha activa. Eh, ¿a qué me refiero con esto, Raúl? hoy me estás hablando de algo y, y, y la idea fundamental al entrenarme en esto eh, de escucha activa es ponerte atención realmente o sea, estar realmente viéndote a los ojos tratando de no solo oír sino escucharte, es decir, vaciando todo lo que yo tengo dentro de mí para escuchar a la persona que está enfrente de mí ¿qué me está queriendo...? expresar y comunicar y la otra posición en este sentido es reflejar lo que me está diciendo, ¿cómo reflejar lo que me está diciendo? pues rebotándolo, o sea, a ver lo que me dijiste y que yo estoy entendiendo es esto en particular y creo que de esa manera empezamos a afinar los canales de interpretación que los dos tenemos acerca del hecho que estamos eh, comentando, o platicando. Sí, eso que menciona sobre corroborar lo que comprendimos, o, o corroborar que las personas hayan comprendido de la misma manera que lo quisimos expresar, me parece fundamental. A veces pasa que uno puede, no sé, yo yo menciono mucho, ya sea en las clases o en alguna explicación, eh, en alguna ponencia, eh, suelo mencionar esto, lo digo, yo sé que soy reiterativo en esto, pero prefiero ser reiterativo, ¿no? Y a lo mejor a veces decir, oye, pero es que esto ya es, es obvio, ¿no? Porque luego pases, utilizamos esta expresión. Es que ¿por qué a lo mejor enfatizas en esto si esto es obvio? Bueno, pues es que no es obvio para todos, no es obvio para uno. Desde nuestra perspectiva puede haber, eh, este, alguna obviedad. Sin embargo, me quedó muy grabado alguna vez hace cuando todavía estaba estudiando, este, la carrera y que estaba trabajando, un jefe que tuve me decía, ¿no? El primer el primer paso para cometer un error es suponer ¿No? Entonces, suponer se relaciona con obviar. Entonces prefiero caer mal por la verdad, por, por porque soy redundante y reiterativo a este a que haya un error en ese sentido porque en dentro de mí porque por omisión, ¿no? Precisamente. Porque dije, no, es que, ¿cómo puede ser que es sentido común? no, Es otra de las expresiones que solemos utilizar. Es que, ¿cómo hacen o no hacen esto si es sentido común? Bueno, este, hay una expresión que dice no, que el sentido común es el menos común de los sentidos porque igual lo, lo, lo, los seres humanos vemos cada uno nuestro mundo de una distinta manera, ¿no? Somos más de siete mil millones de, de personas en el mundo y cada uno tiene su... Digamos que habría más de siete mil millones de mundos, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva, porque cada uno de nosotros lo ve de distinta forma y tiene otro mo un modelo mental distinto, ¿no? Entonces, eso es una cuestión eh, fundamental. Eh, esta parte que, que mencionas es también analizarnos y hablar de... A mí me encanta un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y que habla mucho de este tipo de cosas y que, y que tiene que ver con esta parte de la comunicación. Por ejemplo, sé impecable con tus palabras. Eh, eh, es uno de los puntos de, de, de Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Y es el, creo que el primero o alguno... Bueno, es uno de los cuatro. Eh, y el, la situación es... Ser impecable con tus palabras implica cuida hasta tu diálogo interno porque lo que tú te estás diciendo es la manera en la que tú te comunicas contigo. Y si tú te comunicas y de tonto, de perezoso, de etiquetarte con puros adjetivos negativos, no te bajas, pues entonces ahí está una situación de autoestima que se va a venir reflejando del hecho que tú mismo cómo te dialogas. Entonces yo para esta parte de comunicación en el primero que buscaría ver y revisar y generar conciencia es cómo yo me dialogo conmigo mismo o cómo tengo este diálogo interno con mis conversaciones. Que no son verbales, ¿verdad? Que no salen a la luz, pero que las tengo aquí adentro. Exacto. Sí, exacto, no, no las expresamos oralmente, pero sí eh, estamos diciéndolo aquí en nuestra mente, ¿no? Y, y hay una hay una frase que dice que este, ¿cómo dice? Que lo, lo que crees lo creas, ¿no? Entonces yo creo que justamente que eso tiene que ver con ese diálogo interno, ¿no? Más allá de que lo que sucede en nuestro exterior Tenga que ver con una creación que nosotros pensamos No, no. Yo creo que no es tanto eso Es justamente la manera en que Nosotros dialogamos internamente Sobre las realidades que vivimos Entonces es que creamos ese mundo Y esa realidad en nuestro entorno Si yo por ejemplo eh, Tengo una situación complicada Y en mi diálogo interno Me posiciono como una víctima Que está sufriendo una situación Y que está en desventaja Pues entonces esa es la realidad que yo voy a crear En mí, no en el exterior ese es el punto importante, ¿no? No es en el exterior, sino en mí. Yo estoy creando esa realidad. Eso es lo que creo y eso es lo que estoy creando. Y entonces, por consecuencia, voy a actuar de esa manera. Pero si es al contrario, si yo lo veo como un desafío, como una entre, parte de un entrenamiento para mejorar... Entonces, pues ahí obviamente la realidad que yo voy a crear interiormente va a ser otra, mi forma de ver el mundo va a ser otra, mis acciones van a ser otras, mis emociones van a ser otras, porque todo va a estar alineado, ¿no? Este, al final el pensamiento a lo mejor en sí mismo no me va a crear la realidad, pero a partir del pensamiento y lo que yo digo internamente, voy a empezar a generar emociones, porque como lo hemos escuchado o lo han escuchado seguramente muchas veces, pues la mente no distingue entre lo real y lo que pasa nada más en, en nuestro interior, ¿no? Entonces, yo empiezo a canalizar, a segregar químicos y toda esta cuestión, lo estoy viviendo en realidad, aunque afuera no suceda de esta manera. Entonces, ahí estoy creando yo una realidad propia. Eso es, es muy importante y creo que es parte de nuestra responsabilidad. Oye, Raúl, y bueno, hoy, ahorita que, que platicábamos y que empezamos con, con el programa, me hablaste que estabas viendo alguna situación y por eso te gustaría retomar este tema este, hay algo en particular que, que has notado, que te, que, que hizo que vibráramos en sintonía con este tema hoy, Sí, justo estoy, eh, pues ahorita llevando un, un proyecto, este, y pues tengo esta vinculación, pues con distintas personas, de distintas entidades, organizaciones, eh, transgeneracionales, este, eh, con procesos distintos, mentalidades distintas, entonces, al final de cuentas, eh, digo, si bien comúnmente interactúo con distintas personas u organizaciones, pero ahorita lo estoy viendo más marcado y sobre todo porque, y, y es algo que, como decía hace rato, de repente, pues sí llego a sentirme estresado, acelerado, pero eh, agradezco porque eh, he visto que, pues al verlo, me, me, al verlo como un reto, pues justamente requiero mejorar mi forma de comunicación para que sea cada vez más asertivo, con distintos tipos de público, y además ser claro, ¿no? Porque a veces, como decía hace rato, asumimos hasta la, hasta escribiendo, de repente asumimos cosas, ¿no? Y ay, bueno, pues eh, no somos tan específicos, y un hueco que dejemos ahí... Este, pues puede malinterpretarse y entonces resulta que todo se, les digo, toda una serie de trabajos que están encadenados o vinculados o, este a una cadena de valor para la redundancia, entonces se puede venir abajo por eso, ¿no? oye Hubo una indicación que a lo mejor no tuvo la suficiente precisión. Si la otra persona no corroboró, entonces, pues, se va como teléfono descompuesto y así sucesivamente. Esa es la cuestión. ¿no? O sea, esta, sobre todo estas últimas semanas ha habido como este desafío de, eh, pues, tener como buscar, estar muy consciente en la manera de comunicar. Porque ha sido, sobre todo, muchas veces sí hablado, pero también escrito. Desde, desde un mensaje de WhatsApp no tiene que ser un contrato, ¿no? O sea, desde un mensaje de WhatsApp, este hasta un correo o hasta cualquier tipo de, de, de comunicación. Entonces, por eso lo, lo mencionaba, porque precisamente ahí se dan de repente muchas, muchas fallas y cuellos de botella por ese tema de la comunicación. Y el otro entorno, esta parte de la comunicación, como lo dices, la parte de esta comunicación es, es entre dos, en cualquier aspecto, desde un mensaje hasta un correo o bien una comunicación en una junta, etcétera, ¿no? entonces eh, sí debemos de aprender a rebotar las ideas. ¿Por qué? Porque entonces se da este otro acuerdo que dice en eh, eh, los cuatro acuerdos no haga suposiciones. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque nuestra mente individual siempre está interpretando cosas dentro. Entonces estamos interpretando el mundo físico o la realidad desde una manera subjetiva. Entonces lo que me está diciendo una persona no necesariamente es lo que yo estoy interpretando y entonces el resultado no se va a dar en concordancia a lo que la persona que me dijo piensa y a lo que yo es que escuché pienso entonces va a ser algo distinto a lo mejor yo lo hago a la manera que yo creo y la persona esperaba el resultado a la manera que ella esperaba entonces si no nos ponemos de acuerdo si no eh, limpiamos el mensaje, si no clarificamos la forma de, de, de llevar y ejecutar las cosas, la forma en la que vamos a trabajar, pues se, se da a plenitud un ambiente organizacional que puede reflejarse como desorganizado y pueden generarse conflictos, pero si te fijas este mismo escenario que nosotros planteamos, se da también en con tus seres queridos o con la gente más cercana a ti, sino empiezas a practicar esta parte de la comunicación. Sí, exacto. Eh, es en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, eh, y yo creo que es, si tenemos la posibilidad de ir mejorando nuestras habilidades comunicativas desde nuestro entorno más cercano, pues entonces también lo vamos a ir perfeccionando con nuestro entorno profesional y otros ámbitos, que u otros roles en nuestra vida. Entonces, yo creo que hay que aprovechar cada momento, cada situación que tengamos eh, desafiante para comunicarnos de, y buscar hacerla de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos cueste cuando te, cuando cuando, lo re, cuando se requiera hacerlo ya de una manera más formal, ya no te va a costar, pues, que, o te va a costar menos, porque todo el tiempo lo estás entrenando, lo estás entrenando, lo estás entrenando. Ahora, algo fundamental aquí es que, pues, la comunicación también tiene que ver con... Eh, al final, lo que es el, es la antesala de los hechos, ¿no? Entonces, si, ¿para qué vamos a requerir una buena comunicación? Pues porque es, eh, es este preámbulo para después llevar acciones que vamos a buscar que generen ciertos resultados. Entonces, aquí también es, es, en, entra esta conexión, ¿no? No se trata de tener solo una buena comunicación, un ser, bueno, ser un buen orador, en este caso, sino realmente también ser consistente entre lo que digo y lo que hago. Este, primero que todo, como tú decías hace rato, contigo mismo, ¿no? Más allá de que ojos ajenos tú puedas parecer incongruente, si en realidad tú lo que estás pensando lo sientes y lo actúas, pues tú te vas a sentir en paz, no Vas a tener esa congruencia y no importa, les digo, a ojos ajenos, a veces podemos parecer incongruentes porque hace unos meses pensábamos una cosa o ya no pensamos eso y entonces actuamos de otra manera, pero realmente eso no es relevante, lo relevante es ser congruentes con nosotros mismos y ya, eh, lo demás pues no está, en nuestro, ni siquiera está en nuestro control, este, y este, y por qué lo menciono esta parte de los hechos, por lo que decías de la, eh, de, de este vínculo más cercano, ¿no? ¿Qué pasa eh, que cuando nosotros tenemos un problema y que de repente es, es recurrente y recurrente y recurrente, ya se habló, ya se habló, ya se habló, ya se habló, ya se habló, pero después se retoma y se retoma, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se comunicó y se llegó a un diálogo efectivo, pero no hubo hechos de por medio que sustentaran ese acuerdo. Entonces, por eso es que se retoma. Una vez que nosotros ya solucionamos una situación, pues ya normalmente ya nos re regresa, ¿no? Entonces, aquí yo sé que no precisamente es el, el tema específico, pero sí debe una haber, haber una comunicación que sea consistente posteriormente con, con los hechos, sobre todo cuando hay acuerdos. Creo que esta parte de, de, de, de generar hechos y generar evidencia a lo platicado le da la, la certeza que la comunicación está eh, fluyendo de esta manera ¿no? y que está generando buenos resultados. Eh, desde la perspectiva de ambos o de un equipo de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor desde mi perspectiva de líder, pues los resultados son extraordinarios, pero a costa de, eh, a lo mejor, una inquietud, una insatisfacción del equipo. Entonces ya no es una comunicación que nos permita llevar a otro nivel a todo el equipo organizacional o a todo el equipo familiar, porque eso también, este... Es importante y con esto también eh, quiero decirte que a veces las conversaciones con comunicación efectiva o asertiva a veces no, la gran mayoría de las veces no son sencillas porque es muy fácil decir, ah, pues yo sé comunicar, pero pues cuando estoy en un escenario eh, fácil de comunicar, pero normalmente el ser humano se... Hace un enrollo interno de algo que quiere comunicar y que considera él que es una situación complicada de tratar. Entonces, una clave para esto es también ser abierto a escuchar sin tomarte las cosas personal o co como si fueran algo personal. Creo que esto, eh, y lo estoy mezclando con los cuatro acuerdos al final, es, es importante, o sea, a saber qué la persona no tiene nada en contra tuya, y tú no tienes nada en contra de la persona, estamos juzgando o estamos interpretando un hecho desde una perspectiva distinta. Exacto, sí, ese es un punto también fundamental, que luego es un tema de comunicación, porque aunque si una persona se toma personal, valga la redundancia, ¿no? un individuo se toma personal algún comentario, pues... La interpretación que le va a dar pues a lo mejor va a tener otra connotación y entonces eh, pues ahí puede ganar el impulso y entonces ahí ya surgen otro tipo de inconvenientes. Y vamos a suponer que a lo mejor sí resulta que el emisor sí dijo un mensaje que es personal, o sea, sí fue con la intención de que fuera personal, pero nosotros tenemos la capacidad y posibilidad de no tomarlo así. O sea, aun cuando sea esa intención, ¿no? No vamos a verificar a veces si sí o fue o no fue. Pero, de todas maneras, ¿para qué lo querría, ¿no? Si no, me va a aportar algo, o sea, el tomármelo personal, me va a aportar. A veces sé que esto pues, suena fácil y, y a veces, en, y en la práctica no siempre. Porque, no es que siempre te tomes la cosa personal, pero va a haber con personas, con individuos en específico, con seres en específico. Y, y situaciones en específica que te vas a tomar más personal que otras, ¿no? O sea, si alguien me dice, oye, pues es que tú eres un tal y pues para nada me ha resonado, no tiene ningún, yo no tengo ninguna experiencia que me haya marcado emocionalmente, nada por el estilo, aunque me diga misa, ¿no? no, no, no lo voy a tomar personal, no está en mi modelo mental. Pero si hay algo que, por ejemplo, me ocurrió vivir de niño, y entonces me recuerda esta situación que voy a saltar, ¿no? Y me la voy a tomar exactamente ahí, ahí personal. Entonces, pero es importante el poder tener esta, esta mirada, ¿no? desde una perspectiva como si fuera una película, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando agreden al superhéroe o al personaje principal de la película? Que uno no lo ve desde una perspectiva distinta, ¿no? Y entonces, como lo ves desde una perspectiva distinta, a veces ves al personaje como se volcó en sus emociones y, y la regó. Y dices, ¿Cómo hizo eso? Ah, bueno. Pues eso mismo que nosotros podemos hacer viendo una película, ¿no? Eh, bueno, pode, podemos con la práctica también hacerlo con nosotros mismos, ¿no? O sea, no identificarnos con las, con las, con las, con los mensajes nos ayuda precisamente a gestionar de mejor manera las, las emociones y tomar las situaciones en otro sentido. Pero fíjate que la gran mayoría de las veces, obviamente, cuando una conversación detona ya en ese botón que te tocaron, es cuando se pierde o la gran mayoría, o hablo por mí sin generalizar pierdes esta asertividad y esta comunicación efectiva porque ya te tocaron un botón ahí interno y yo creo que, y es un proceso que empiezo a seguir no siempre lo hago casi me muerdo la lengua en ese momento y empiezo a mirar hacia adentro empiezo a mirar hacia adentro ¿qué me está queriendo decir este este mensaje que estoy tomando con un malestar emocional bien grande y es cuando empiezo a ver ah, y empiezo a llegar a lo que dices Raúl, ah ya veo acá al niño al que le sucedieron este tipo de cosas ¿no? y eso es lo, mucho lo platico con mis alumnos ¿no? de repente alguno que cae en algún comité disciplinario porque entró y se puso a pelear con alguien en el tráfico y le digo es que tu carga emocional y su carga emocional pues venían con estrés, con situaciones, con cosas, este, entonces ojo, ojo, entonces ¿a qué vas a una comunicación si vas con la idea de ganar y que la otra persona pierda? ¿O ¿A qué vas a una conversación si lo que quieres demostrar para tu ego es que tú tienes la razón? ¿Crees que de esta manera vas a llegar a un buen entorno de comunicación? ¿Tú qué piensas, Raúl? No, definitivamente, porque no vas con eh, la apertura, ¿no? seguramente para poder eh, escuchar eh, eh, o sea, con total apertura, ¿no? Una escucha con total apertura. A lo mejor sí puedes escuchar conscientemente, pero ya en tu mente estás pensando cómo eh, debatir o cómo argumentar o cómo contraponerse ante una postura. Y entonces, pues realmente eso no significa una apertura en realidad, no estás fluyendo con la conversación, ¿no? El hecho de que, ¿cuántas veces nos pasa que nos están contando algo y a lo mejor ya nos acaban de contar una experiencia y ya salimos con que, ah, es que yo también la tuve y no sé qué? Entonces, realmente yo no estaba escuchando, estaba en mi mente maquinando mi respuesta mientras la persona hablaba, ¿no? Y, este, y a lo mejor es por ese protagonismo que estoy buscando o alguna cuestión ahí de, de, de brillar en ese momento, por no sé, alguna inseguridad o lo que sea, ¿no? Pero este, pero no, definitivamente eso no va, no, no considero que no va a contribuir para nada este, a un tema de, de comunicación, mucho menos de aprendizaje, ¿no? Este, porque pues, lo único que voy a hacer es poner las cartas sobre el, mis cartas sobre la mesa para después tomarlas nuevamente, ¿no? O sea, no voy a buscar ganar algo adicional, no le veo mucho sentido. Y creo que pues, hemos abordado estas, esta parte y yo retomé, eh, María, la, la, la cuestión de en una comunicación hay hechos, como lo dijiste Raúl, hay hechos, hay cosas puntuales que yo con mi carga emocional, mis creencias, mi historia, mis modelos mentales las estoy interpretando de una manera. Y la otra persona igual. Y voy a poner un ejemplo, es como si vienes manejando y llevas prisa y alguien se te cierra en ese momento. Eh, esa persona no se te cerró porque dijo ah, ahí va Raúl, lleva prisa y me lo voy a cerrar para que no pueda pasar, no, o sea no es por eso, o sea ella, esa persona tiene sus situaciones y por eso se cerró y por eso también seguramente traerá alguna situación en particular, entonces eso es lo primero que tenemos que saber cuando nos tenemos que comunicar y la otra importante es Toda conversación de este tipo tiene que llegar a, a un resultado donde ambas personas pueden llegar a algún consenso y que sea un consenso, consenso desde un ganar, ganar. Y eso no quiere decir que ah, Raúl quiere un aumento de... 20% y yo quiero un, este, no, yo no puedo darte un aumento, de, yo no quiero darte un aumento, es más, te quiero reducir el, el sueldo, ¿no? Ah, y ahí conciliamos hasta llegar, no, no, no o sea, tenemos que llegar con ese espíritu de construir o con construir algo Así es Sí, ese es, es, es lo importante. O sea, si vamos a trabajar en equipo, hay un objetivo en común, se supondría, ¿no? Este, parece somos equipo. Entonces, eh, eso es lo, lo hemos hablado igual en otras ocasiones. Eso es lo fundamental, anteponer ese objetivo. Y resulta que derivado de ese objetivo, entonces, pues yo voy a buscar generar la mejor estrategia de comunicación que favorezca a todo el equipo y no solamente a mí o solamente a la otra parte pues como siempre ahora fue un día que tuvimos un programa un poco más corto esperamos que los mensajes hayan podido ser eh, que quisimos eh, darte o asertivos. darles asertivos efectivamente que pongas en práctica lo que te mencionamos y que nos sigas viendo y que nos pongas comentarios y que en el canal también nos pongas ahí manitas positivas si te gustó el tema o en el en spotify si nos sigues también y Coméntanos en la página. Te damos las gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana en Conciencia Tech. Nos vemos Raúl y gracias. Bye, bye, que estén muy bien, gracias. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.